No entienden así las cosas, de que nada más darle dinero y ya no es así sino que su, su familia se queda a hacer este, los cargos, las esposas se quedan a hacer los cargos y a mí lo que me parece muy interesante es que hay municipios en donde cada, cada periodo por ejemplo de 10 años, la gente que está en los Estados Unidos viene a, a, servir, a, a, a cumplir con el sistema de cargos y dicen, ¿sabes qué? pues ya te toca ser presidente municipal, ya te toca ser síndico y aparte esos cargos son honoríficos pero la gente, pues ahora sí que cada 10 años, cada 10 de la comunidad, pero cada periodo de tiempo viene al, a cumplir con el sistema de, de cargos de la comunidad. Entonces, bueno, así es más o menos como el, el, este, el tribunal este, se ha pronunciado, o así es como inició todo este tema de, de, la, este, pues de la de la competencia para conocer estos asuntos. Después ya se dieron otros casos muy interesantes también. Este, ya se dio, por ejemplo, el caso de Cherán, el caso de Ayutra de los Libres. Uno de ellos, el de Ayutra, lo llevamos a la Defensoría, una parte del, del asunto, que ya más adelante lo vamos a comentar. Este, pues han dado casos muy, muy interesantes ¿no? a partir de esta, de esta competencia que asumió el Tribunal. Y bueno, eh, ¿qué otra cosa? Ahora sí, ya pasando un poquito al tema de las, de las tesis como para que se, se tenga un poquito de claridad de los avances que ha, que ha dado el tribunal en materia de interpretación para entrar les comento ajá, que en el receso les vamos a dar unos libritos que es el protocolo para defensoras y defensores de los derechos políticos electorales y estos libritos contienen eh, la verdad están muy muy, muy esquematizados los, los derechos porque aquí viene si tú estás teniendo un tema de derecho este, por ejemplo de, auto de libre determinación, aquí está dividido Derecho de Libre Determinación viene explicado qué es el derecho y algunos, este, algunas jurisprudencias también hay tema de juzgar o sea, con perspectiva intercultural el tema de la violencia política de género que desafortunadamente ahorita está pues bastante, bastante se está estabilizando bastante en ciertas comunidades o en ciertos municipios entonces bueno, eh, ahorita voy a abordar igual algunas tesis este, pero igual al final vamos a bueno, vamos a poder dar estos estos este, protocolos y ahí lo pueden ustedes checar algunas este, algunas tesis sí, sí, y ya cualquier duda pues también ahí la comentamos entonces bueno el, la jurisprudencia en materia indígena ha sido este pues ha ido avanzando bastante eh, uno de los primeros temas pues ya lo comentamos el, el, hace rato ¿no? es el derecho de la transcripción el tribunal electoral ha sostenido que quien se considere o quien tenga conciencia de identidad, que forme parte de un pueblo originario, es suficiente para, para saber a quienes le resultan aplicables las normas que, bueno, que están reconocidas en favor de las comunidades indígenas esto lo, lo realizó a través de una jurisprudencia y bueno, simplemente nada, como un paréntesis comentar que eh, hay como dos dos grandes este, como, como criterios, por decirlo así. Tenemos las tesis, que esas se conforman con tres casos eh, iguales o idénticos, y ya hay una tesis, y la tesis sí es vinculante, ahí sí ya cuando el tribunal emite una... Bueno, hay tres casos idénticos y luego hay una sesión pública en donde las magistradas y los magistrados votan para, para, pues, para um, aprobar esas tesis. Y la otra son las, la jurisprudencia, eso es la jurisprudencia, y la otra es la tesis, que la tesis no es otra cosa más que criterios que se han sostenido en uno o dos asuntos, pero que no han llegado a los tres. Pero sin embargo no significa que no sean, no son vinculantes, pero lo que sí es que evidentemente pues sí sirven este como de, pues, como de, de base para ciertos asuntos. Y ahorita vamos a comentar ciertos asuntos que ya son tesis y que no, no necesariamente han llegado a ser jurisprudencia, pero que pues han aplicado el mismo criterio, ¿no? Entonces, bueno, eh, otro este de, los, de las tesis, de bueno, perdón, de la jurisprudencia del tribunal, es el tema de la suplencia de la queja, que ya comentábamos hace, hace unos minutos. La suplencia de la queja, pues, no es otra cosa más que... Eh, que cuando el tribunal o el órgano jurisdiccional advierte que hay una cierta deficiencia en la expresión de los agravios, pues no por eso vas a declarar, este, no por eso vas a decir ah, esto no está bien expresado y pues adiós, ¿no? O sea, el tribunal de alguna manera cuando se autoscribe como comunidades indígenas este, deben de, de suplir estos, esta deficiencia de los agravios. Para que esto aplique, y por ejemplo ya les estoy dando así como un tip, es eh, por ejemplo cuando tú vas a hacer un escrito siempre tienes que decir a ver, yo soy de la comunidad indígena de Navoja y esta comunidad indígena es de origen pueblechón y ya a partir de allí ya se entiende que estas este, a estas comunidades o a esa persona o a esas personas que están suscribiendo el escrito son parte de una comunidad y no van a ser tan tajantemente eh, tratadas o, o no tratadas sino eh, juzgadas ¿no? en un tribunal ya cuando se advierte que es una comunidad, pues ya les aplica esta suplencia de la, de la, de la queja que también viene, les digo, de una jurisprudencia eh, y bueno, pues así se han dado algunos supuestos nosotros en lo particular, la defensoría, no pedimos, porque se entiende que somos abogados este, profesionales entonces no pedimos la suplencia de los agravios, pero bueno, eso no solo significa que, que el tribunal de todos no esté obligado a hacerlo Siempre desde que tú te auto reconoces como de una comunidad indígena o de un pueblo originario, se te aplican esas, esas este, pues se, se, se tienen que suplir esa deficiencia en caso de que las haya. Digo, no estoy diciendo que todas las demandas están mal no pero si se ve a veces que como que faltó ahí un poquito, de todos modos el tribunal está obligado a, a suplir esta deficiencia de los agrarios ¿Qué otro tema? este Por ejemplo, eh, en esta línea de en materia indígena, otro tema es el de la flexibilización de la valoración de las pruebas, eh, que no es otra cosa más que las pruebas que se aportan a juicio deben de ser valoradas de manera flexible, o sea, no tan tajante no pedir solamente pruebas, este, bueno, es que en, en, este, en el ámbito jurídico hay pruebas este, privadas, hay pruebas eh, públicas, técnicas... Entonces, cuando una comunidad acude, y a veces acudimos este, con, pues, con una copia simple, eso no significa que no deba ser, plena, o sea, no debe ser este, por, por prueba plena para acreditar un hecho, porque se entiende que las comunidades es muy complicado que acudan con un notario y que le digan, oye, notario, fíjate que usted está realizando una asamblea, ven y pues este, tú certifica de que se que está haciendo un caos. Pues no, porque un notario les va a cobrar un pedatario público, ¿no? Entonces es complicado para las comunidades a veces acudir con ese tipo de, de pruebas, ¿no? En cambio, y volvemos a lo mismo, cuando son este, por, por parte de un partido político, por ejemplo, el día de las elecciones constitucionales, todas las notarías tienen que estar abiertas y tienen que, en caso de que haya alguna irregularidad, tienen que prestar esos servicios de manera gratuita, levantan el acta y pues ya. Pero una comunidad no tiene esas, este, esas posibilidades, ¿no? Entonces, el, la, el tribunal debe valorar, la, debe flexibilizar estas pruebas. Otro de los asuntos, por ejemplo, que está llevando una compañera de, de la representación de una comunidad eh, jurídica, en Tenayavit, es que esta, a esta compañera le requirieron una, una este, copia certificada del nombramiento de las autoridades tradicionales. Y la compañera lo que hizo muy hábilmente, es decir, mira, pues la verdad yo para que vaya y certifique, pues la verdad me cuesta mil pesos, ¿no? Entonces, evidentemente yo no tengo, porque de por sí ya recurrir y venir hasta acá, ya para mí fue un gran esfuerzo, ¿no? Entonces lo que hizo esta compañera es pedir que pues, el tribunal mismo certifique. Hay gente que tiene fe pública en los tribunales, en este caso mmm, me parece que es el secretario general de acuerdos quien tiene la fe pública. Entonces, bueno, ya el, el secretario certificó y ya les, ya les entregó su nombramiento y ya no, no hubo tanto problema, ¿no? Para lo que voy a decir eso, el tribunal de alguna manera está pues, eh, eh, pues, obligado, vinculado a no ser tan, tan rígido para la, para la valoración probatoria. Este, ¿Qué más? Una de las jurisprudencias más importantes desde mi punto de vista y la que casi de ley sí se tiene que conocer es el de la, el de la de Rubro, en jurisprudencia 19-2014 comunidades indígenas los elementos que componen el derecho de autogobierno y esa ya es una interpretación de varios asuntos que se han llevado a cabo en el tribunal y cuál es este uno de los elementos, bueno el reconocimiento para elegir autoridades bajo el sistema normativo interno pues qué significa esto que eh, bueno, las comunidades indígenas pueden o tienen la facultad de elegir a sus autoridades bajo el sistema normativo no es otra cosa más que por ejemplo, si bien tenemos este unas elecciones que son constitucionales, que son este bajo el sistema, pues el sistema federal, ¿no? el, el, donde el vino realiza las elecciones, donde te piden credencial de votar para que puedas participar, en donde tienes que acudir a tu casilla, porque si no pues tienes que recurrir a una casilla especial y llevar tu credencial, o sea, como que todas estas reglas que ya conocemos, ¿no? Para elecciones de presidente de los Estados Unidos, de senador, de diputado federal, pero lo cierto es que las comunidades también tienen el derecho a elegir a sus autoridades bajo su sistema normativo. Y su sistema normativo implica este conjunto de reglas, al igual que en las, este, que en las elecciones constitucionales, pues hay reglas, ¿no? O sea, la regla de, no sé, la instalación de la casilla a determinada hora, la llevar la credencial vigente, eh, llegar a dar a tal hora, el no generar este, conflicto, todas esas cosas. ¿no? Y también en las comunidades hay un sistema normativo propio. Y, este, por ejemplo, ¿Eh? y yo, bueno, aquí no, no me quiero así como poner a hablar de eso, porque yo sé que muchos de ustedes son integrantes de, de, de pueblos originarios y pues también no es para hablarlo soy yo, ¿no? porque ustedes tienen ese sistema normativo, pero de lo que ustedes han este, de, los, de los, este, pues, los asuntos que hemos llevado, pues eh, he aprendido bastante de ustedes. Entonces, por ejemplo, el sistema normativo de la comunidad, no sé, mmm, vamos a pensar, bueno, es que te ayudo, voy a hablar más adelante, pero mmm, no sé, se me ocurre en Comaltepec, es una comunidad que se encuentra en Oaxaca, y esa comunidad, pues lo que hacen es que hay una, cuando va a haber una, un cambio de, de presidente municipal, o bueno, de todo el ayuntamiento, Convoca el presidente municipal a la, a, este, a la asamblea para elegir autoridades Quienes pueden este, participar este, son la gente que realiza el sistema de cargos Y quienes están este, bueno, al, al pendiente o al tanto de su sistema de cargos Y nada más los mayores de 18 años no, bueno, no tengo esa seguridad, pero es un ejemplo, ¿no? entonces ese es, ese es el sistema normativo se reúne en la asamblea y a través de mano alzada decide quién va a ser el próximo presidente municipal y sus síndicos y todo ¿no? y aparte el presidente saliente también pues ahí rinde cuentas a la asamblea y bueno, eso es también un sistema normativo y es tan válido nuestro, es, el, es tan válido el sistema de las comunidades indígenas como el de este el, el que lleva el que organiza el INE con el tribunal electoral y todo eso, ¿no? son tan válidos los dos otra de las este, de aristas o de los elementos del derecho de autogobierno es el ejercicio de sus formas internas de organización. Por ejemplo, eh, las formas internas de organización, pues más o menos es lo que comentamos. En las comunidades hay cierto sistema de cargos, por ejemplo, por lo general se inicia como Topi, ¿no? que son las personas que se encargan ahí como de ayudar al, al este, a la faena y todo eso luego sigue, no depende, depende de la comunidad pero cada uno tiene, tiene como un cargo determinado y si cumples con ese cargo, puedes pasar al siguiente, así hasta llegar al presidente municipal, bueno, pasas por diversos cargos, ¿no? entonces, las comunidades tienen ese derecho a la, este, a, a esa forma interna de organización la otra es su participación plena en la vida política del Estado y la otra que me parece, entonces, la de esas la están está como vinculadas pero una de las de listas las más importantes es la consulta previa en cualquier medida que pueda afectarles. Entonces este, son como los elementos del autogobierno. Ya hasta más adelante lo vamos a explicar con algunos casos, porque a veces este, uno lo lee y, o lo platicamos y parece que este, está como así, en el mundo de las ideas, allá en el tribunal, allá alejado, cuando en realidad no es así, cuando en realidad se lleva a diario o se llevan en muchísimos asuntos que estamos atendiendo, ya en no la práctica, ¿no? Pero bueno, este... ¿Esto que le podemos subir un poquito a ¿No tiene calor? ¿Ahora sí? Sí. Ahora sí. Ya. Muchas gracias. Es, el es engañoso el lugar. ¿Sí? ¿Es que hacía mucho frío? Ah, bueno, ya. No, tampoco ya sí. sido. Por que no se vayan a dormir. Ok. Entonces, ese es como la, los elementos del autogobierno. Este, otra de las tesis que se ha desarrollado bastante es el de la consulta previa a comunidades. Este, las autoridades administrativas electorales de cualquier nivel están vinculadas a realizarla cuando se emitan actos susceptibles de afectar sus derechos. Que esto no es otra cosa más que cuando tú vayas a afectar a una comunidad, la, el órgano para realizar las consultas es el instituto electoral cuando tú vas a afectar a una comunidad o cuando vas a realizar una consulta porque ellos pidieron el derecho a esa consulta quienes están facultados es el instituto electoral de los estados eso no, no, es, no es otra cosa más que eso ¿y cómo debe realizarse esa, esa este, consulta? a veces es a través de sus autoridades tradicionales por ejemplo en el caso de la transferencia de recursos y participaciones federales nada más a, a través de las autoridades tradicionales y a veces es a, a toda la comunidad Dependiendo del tipo de asunto y dependiendo así, del, del contexto, es este como se aplica. Pero lo que sí es que lo que no está así como en duda es que cuando haya una afectación a los derechos políticos se tiene que consultar a la comunidad. Eso sí no está en, en, este, en, pues, que no, no está en duda eso, ¿no? Se tiene que hacer. Y ahora pasemos un poquito a las tesis este, en materia indígena. Las tesis, como les refería, pues, las jurisprudencias sí son obligatorias y vinculantes. entonces sí las este a, a todos los tribunales electorales, tanto locales como el federal, o sea, las salas del tribunal, a la sala superior, a todos, todos están vinculados a ese criterio. Y este, empezamos, por ejemplo, y ya, y ya la tesis pues no es vinculante, pero ya es un criterio emitido por alguna sala del tribunal y de alguna manera ya hay un pronunciamiento, ¿no? Pero también la aplica bastante, de hecho. Entonces, este, bueno, el primero es eh, que el sistema jurídico mexicano se integra tanto por el derecho indígena como el derecho formalmente legislado. Y esta es una de las tesis que a mí me parecen como súper importantes. ¿Por qué? Porque el, el, el tribunal reconoce de que... Tanto las normas que se emiten por el legislador, o sea, por los congresos de los estados, por el legislador federal, tienen el mismo rango que las que se emiten en una o tienen la misma, la misma importancia o el mismo valor que las que emite una comunidad a través de su asamblea general comunitaria. Y esto es una, para mí creo que es un gran avance para entender precisamente lo que nos, lo que nos reúne en este foro, ¿no? El pluralismo jurídico, que no es otra cosa más que el reconocimiento de estos sistemas en normativos o sea, estos sistemas que se encuentran este que, que, bueno, que se encuentran ejerciendo en el ámbito este material ¿no? a lo que voy con esto es que evidentemente hay una pues hay, hay una normativa escrita, hay una normativa que emiten este los, los congresos, el los órgano legislativo, pero también hay una, hay muchísimas normas que no están específicamente reglamentados, no, no están escritas, están reglamentadas, pero no están escritas, pero que son normas ¿no? y que forman parte del, del derecho. Y yo les voy a platicar aquí una experiencia que tuve. Este, yo cuando tuve la oportunidad de estudiar en, en la Universidad de Alicante y allí, eh, pues, evidentemente, eh, pues, sí está un poquito más vinculado al estudio de la interpretación judicial y al estudio de la argumentación jurídica entonces yo quise en, en, en ese entonces estaba como a dos años después estaba en hablar del caso Cherán, no entonces pues yo quise hablar del caso Cherán, no y yo hice mi, mi tesis sobre el caso Cherán. entonces este pues yo me yo para mí fue un choque y fue así como eh, por dónde empiezo cuando yo quise escribir mi tesis fue como muy difícil porque yo dije mmm, como que ninguna teoría la aplicaba todo lo que me habían enseñado era como pues no no no no es aplicable por qué porque todo es el análisis de la sentencia, todo es como este, los argumentos que vienen de la sentencia y lo demás como que de alguna manera queda invisibilizado. Eso es algo que nos pasa mucho a los que estudiamos derecho porque nos, nos enseñan desafortunadamente pues nada más este el sistema normativo cuando uno va pues ay, que la Constitución no pues este, que, las, este, que las leyes no pues y a eso eso este, se le da un valor digo no dice que no es importante por supuesto que lo es es este, muy importante, pero se le da un valor así como si fuera lo único que hay, el tema único que hay, y no es así. Cuando yo quise estudiar este asunto, pues veo así como, como, ¿por dónde empiezo? ¿Cómo planteo el caso de Cherán ante una este ante una, una universidad pues con tanto rigor en, en el tema de la, este, de la interpretación?